...tradicionalmente ha sido un sector muy batallero... ...creemos que es necesario cierta regulación... Eh, en concreto para los trabajadores por cuenta ajena... ...creemos que deberíamos tener un convenio propio... Eh, que responda a, la, a, las a las características especiales del sector... ...y luego está el tema de los freelance... ...pues que muchas veces estamos trabajando como autónomos... ...nos movemos en una delgada línea... ...entre lo que sería una relación laboral... ...y una relación mercantil con las empresas".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 Estamos en un sector que es el audiovisual, concretamente nos centramos más en los técnicos de directo, eventos y espectáculos efímeros con producciones pues, de montaje, bolo y fin de montaje y de montaje Y bueno, tradicionalmente ha sido un sector muy batallero, creemos que es necesario cierta regulación. En concreto para los trabajadores por cuenta ajena, creemos que deberíamos tener un convenio propio que responda a las características especiales del sector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 En la sección de cultura y espectáculos de la CNT considerem que todas las compañías trabajadoras, hasta el, mismo, el vaixell, es base, que desde músicos, técnicos, riggers, transportistas, profesionales de la neteja tirada la de Barcelona, se dedicat a trancar todos los nuestros derechos, el derecho a vaga, després va fer asquirladja para acabar el montaje del sonar, y en el momento que nosotras vamos a aclarar una segunda vaga indefinida, va a ser el momento que va rescindir amb el nostre contracte. Gràcies a rescindir nuestra contracta. Gracias a Filada Barcelona, hemos acabado todos los trabajadores de UTRI al Carret. Quiero denunciar la precariedad laboral, ya que en la mayoría de los casos en el rock and roll y grandes festivales estamos como falsos autónomos y las instituciones están aprovechando de eso en su propio beneficio. Eh, directamente en vez de pedir un TC2 a la hora de pedir la documentación de los trabajadores piden el recibo de autónomos. De esta manera nunca podremos lograr nada. Somos trabajadores sin ningún tipo de derechos. Eh, Desde los músicos y músicas lo que exigimos es, en primer lugar, que se nos contracte directamente, así cumplir la normativa existente del país, no? porque ara mateix nos están obligando a ser empresarios cuando nos las facturas, convertirnos en falsos autónomos, obligarnos nos a assumir unes despeses al voltant de més de un 30% y pico cent, que hauria d'assumir el contractant que a la vegada més està exhibint de todas las seves responsabilidades com a contractant i volcant aquestes obligaciones a nosaltres que somos trabajadores y trabajadoras de la cultura. A la vegada también exigimos que haya una una lucha para la igualdad de género al escenaris y que caminemos juntas para la paridad al sector musical. Es un sector tan precario, tan eventual, ¿no? Que, no... que por ejemplo a la hora de agarrarte la baja maternal uh -huh. tienes que agarrarte muchas veces al paro. Y entonces de ahí agilizar y desarrollar bueno, el tema de la baja maternal. Eh, ¿Qué pasa? Que eso a la hora de cotización no te vale, no, no, no te computa como si fuera una técnica de iluminación o de maquinaria o de sonido o de regiduría. Te computa como un desempleo, que tú estás cotizando por el desempleo. Tenemos que trabajar todos juntos para mejorar la precaria situación de nuestro sector en eventos y espectáculos de todo tipo. Porque sobre todo sin nosotros no hay bolia. Que tenemos eh, principalmente como autónomos es que tienes que responder a un montón de, de gastos y de, ya sea de formación, ya sea seguros sociales, ya sea eh, eh, EPIs, etcétera, que en realidad debería estar respondiendo eh, la empresa ¿no? eh, y eso debe cambiar. Pero bueno, que es que además, ya te digo, que aunque fuéramos trabajadores por cuenta ajena, tampoco tenemos un convenio colectivo propio, pues hay gente de alta en categorías en las que a lo mejor no tiene que estar o en grados profesionales que no son los que le pertenecen. Eh, respecto a los convenios colectivos que, que existen en, en ciertas autonomías, eh, el problema que tenemos es que no tenemos un convenio propio estatal. Eh, entonces... Es realmente necesario que, que solventemos esta situación porque normalmente somos dados de alta en el convenio del metal, eh, eh, salas de fiesta discoteca, etc., algo bastante, bastante extraño. Pues Los pasos que tenemos previstos dar, lo primero es continuar con lo que llevamos eh, trabajando este año, que es el tejer una red, el poder estar coordinados, el poder tener una comunicación entre los técnicos del sector, sobre todo para estar informados, conocer cuál es nuestra situación, entre todos ver cuáles son las vías posibles a seguir y luego por otro lado pues tenemos muchos frentes abiertos. Por un lado estamos en contacto con empresas de, de prevención de riesgos, trabajando este tema. Por otro lado, queremos empezar a trabajar una negociación con sindicatos para lo que sería un futuro convenio colectivo para los trabajadores por cuenta ajena. Y luego está el tema de ver qué pasa con los autónomos. Eh, aquí es un tema más complicado, todavía tenemos que estudiar mucho la, la, la situación, porque no es, no es sencillo, como te decía, la línea entre lo laboral y la relación mercantil es muy fina, eh, lo que no queremos es eh, que nos contraten como falsos autónomos y estar eh, realizando las funciones que tendría que tendría propias de un trabajador por cuenta ajena. ¿no? Nosotros creamos la, la, la sección sindical en el año 2016 para presentarnos a las elecciones ese mismo año, ya que en, esa, en PPG no existía CGT.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 Se hacen concesiones de cuatro años y se empieza bien los dos primeros años, pero ya cuando van terminando casi todo. Ahora es como de Eusenia, no, ¿eh? no. Como de Cina, nunca habíamos acabado. Antes sí, en fin, no... pasamos de un surrogado nunca tenía otro y nos enteramos apenas.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 Y demás. Tenemos la Agustina, pues, ¿no? por un compañero de CGT, de aquí de, del campo de Fratar, Rafael Fenoy, mmm, que escribe muy bien, muy bien. Entonces, sobre Agustina de Aragón, nos hizo un camión un poquito, poquito mucho, y entonces, eso, heroína de puchero y Cacerola. Y, y decidimos ponernos la Agustina, puesto que dulcinea.